muy bien por allá. En este video les hemos traído algo nuevo, que es mini cuentos de Frozen, fiebre congelada. Como podrán apreciar amiguitos, acá encontramos a Ana, a esa que es de la primera parte y de la segunda parte, a Kristoff y a Sven y a Olaf. Y ese cuento empieza así de Arendelle vivían dos hermanas y se llamaba Ana y Elsa, hijas de los reyes. Elsa tenía un don muy especial. Podía crear nieve y hielo. Un día, mientras jugaban, Elsa hirió sin querer a su hermana con un rayo de hielo. Los reyes llevaron a Ana a que la vieran los Trolls. Y los Trolls eran sabios curanderos. Y la niña se recuperó muy pronto. Los Trolls le dijeron a los reyes que Elsa no podría mostrar sus poderes a nadie. Y en ese momento... Elsa tenía miedo de volver a herir a su hermanita, a Ana. A partir de aquel día, permaneció distante a ella y empezó a llevar guantes para contener su poder. Vamos a ver en el otro. Y cuando Elsa cumplió la mayoría de edad, llegó el momento de celebrar su coronación. Acudieron invitados de todas partes del reino. Después de la ceremonia, Ana presentó a Hans, a Elsa. Le dijo que, le, que se había enamorado y que se iban a casar. Elsa no creía que fuera una buena idea casarse con un desconocido, así que se negó se opuso a ese matrimonio de Hans y su hermana Ana. Y Elsa muy molesta, sin querer, Ana le quitó los guantes y Elsa congeló todo el reino. Ana sabía que la tormenta la estaba provocando Elsa, así que convenció a Kristoff para que la llevara hasta ella. Pero el viaje no fácil. Entonces, a la mañana siguiente, llegaron a un precioso paisaje helado. Allí los recibió Olaf, un muñeco de nieve encantado y creado por Elsa. Crea un muñeco de nieve gigante para que obligue a Ana y sus amigos a marcharse de su reino. Pero cuando Ana lo enfada sin querer, el muñeco de nieve los persigue. Ana y Christoph corren para que no le lastime el muñeco de nieve. Kristoff lleva a Ana donde los trolls. ¿Por qué los lleva hasta los trolls? Porque Elsa, sin querer, lanzó un rayo de hielo y le dio en el corazón a Ana. Los trolls lo deciden, que Elsa ha metido hielo en el corazón de Ana. Eso significa que Ana se congelará para siempre, a no ser que viva. ...en acto de amor verdadero. Elsa llora. Pensó que le había congelado a su hermana y que lo iba a perder para siempre. Abraza a Anna y sin tener ya miedo de expresar sus verdaderos sentimientos porque sí le quería a su hermana... Y cuando siente que su hermana se descongela, Elsa llora de alegría. Después Elsa crea un poco de invierno para sí misma. Y mucho verano para los demás del reino. Incluso abre las puertas del castillo. Ana está contenta. Y Elsa también. Juntas las dos hermanas deciden que no volverán a cerrar las puertas del reino nunca más. Y amiguitos, todos tenemos un hermanito a quien nosotros vamos a querer y cuidar y proteger mucho. A veces podemos lastimarlo pero sin querer. Y eso sería todo amiguitos y fin del cuento. Bueno amiguitos, espero que les haya encantado este mini cuento que les hemos traído hoy día. Si les gustó nos podrían regalar un like y comentar aquí abajito si quieren saludos para el próximo video. Cuídense amiguitos, desde acá les mando muchos besos y abrazos desde Perú.